En este ejercicio nos dan una función de oferta y una función de demanda en un mercado y nos piden que calculemos en primer lugar el equilibrio y a continuación el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. El mayor interés que tiene este ejercicio viene dado de la forma que tiene la función de oferta, pues como vemos no es una función lineal igual que la demanda, sino que tenemos ahí una raíz cuadrada. Vamos a ver cómo lo resolvemos a continuación. Tenemos aquí esta función de oferta en la que tenemos esa raíz cuadrada, como decíamos anteriormente. Entonces, para intentar que la resolución matemática sea más sencilla, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. De tal forma que q cuadrado será igual a 2p menos 20. Por consiguiente, 2p es igual a q cuadrado más 20 y Despejando el valor de la P, P sería igual a Q cuadrado más 20 partido por 2. Esta sería la forma inversa de representar la función de oferta que teníamos anteriormente. Si procedemos de manera análoga con la función de demanda, 14Q igual a 200 menos P, P es igual a 200 menos 14Q. Aquí hemos obtenido igualmente la función de demanda inversa, es decir, la P en función de Q y no la Q en función de P. Como sabemos que en el equilibrio la cantidad ofertada coincide con la cantidad demandada y todo se vende al mismo precio, es un precio único, es el precio de equilibrio. Luego podemos igualar ambos precios. Q cuadrado más 20 es igual, partido por 2 es igual a 200 menos 14Q. Por consiguiente, Q cuadrado más 28Q menos 380 es igual a 0. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos resultados. Matemáticamente vamos a obtener dos resultados que son q igual a 10 y q igual a menos 38. Obviamente desde un punto de vista económico no podemos considerar una producción de menos 38 unidades. Nos quedamos con los valores que están en el primer cuadrante, por lo tanto q es igual a 10. Si la cantidad producida, la cantidad de equilibrio es 10... ¿a qué precio se van a intercambiar esas unidades en el mercado? Pues nos bastaría con sustituir ese Q igual a 10, ya sea en la oferta, ya sea en la demanda. Parece que es más sencillo aquí en la demanda, pues sustituyo P será igual a 200 menos 14 por 10, que son 140, 200 menos 140, precio es igual a 60. Luego ya sabemos que el precio de equilibrio será 60 y la cantidad de equilibrio, 10. Vamos a recopilar esos datos a continuación para calcular el excedente de los consumidores y el excedente de los productores después de representar gráficamente este equilibrio. Bien, para la, hacer la representación gráfica en economía solemos poner los precios en ordenadas y las cantidades en ascisas. En eh, la función de oferta vemos que es p igual a q cuadrado partido por 2 más 20. Es decir, es una parábola en la que si q fuese 0 el precio sería 20 dividido por 2, 10. Una parábola en la que si q es 0 el precio es 10 significa que en el eje de ordenadas el punto de corte se va a producir para el valor 10. Eh, la función de demanda que tenemos es p igual a 200 menos 14q. Si q fuese 0 el precio sería 200, por lo tanto el punto de corte en el eje de ordenadas es en el 200 y a partir de ahí tiene pendiente negativa, puesto que tenemos ese signo menos delante del 14 que hace que cuanto más sea q, menor será p, puesto que va restando de ese 200. Tiene pendiente negativa, esta es la función de demanda. El equilibrio que hemos visto, por tanto, se produce donde se, hay la intersección entre ambas funciones para un precio de 60 y una cantidad de 10. Bien, tenemos el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. El excedente de los consumidores es la, esa ganancia adicional que tienen los consumidores por el hecho de que estarían dispuestos a pagar precios superiores al precio que efectivamente pagan. Estas 10 unidades se van a intercambiar en el mercado al precio de 60, como hemos visto, puesto que ese es el precio de equilibrio. Sin embargo, los consumidores habrían estado dispuestos a abonar precios muy superiores, puesto que así no lo marca la función de demanda. Antes de ese 10, la función de demanda está sistemáticamente por encima de, esa, de ese precio de 60. Están dispuestos a pagar 190, 180, 160... 140, cualquier cantidad superior a ese 60, y sin embargo van a pagar 60, por lo tanto ese es el excedente de los consumidores, este triángulo. El cálculo es muy sencillo, puesto que es el, el área de un triángulo es base por altura partido por 2, la base mide 10 y la altura mide 200 menos 60, es decir, 140 partido por 2, el excedente de los consumidores será 700. Para hallar el excedente de los productores, que es esa ganancia adicional que obtienen los productores por el hecho de vender a un precio superior a aquel al cual habrían estado dispuestos a vender, que es lo que nos marca la función de oferta, que es esta área de aquí, que marca de un rojo, eh, pues eh, tenemos que fijarnos en cómo es esa función de oferta, que es P igual a Q cuadrado más 20 partido por 2, es decir, esa parábola que hemos dicho anteriormente. Para hallar esta área tendremos que hacer, por tanto, una integral. Eh, el área del excedente de los productores será eh, el área del rectángulo este que tenemos con 60 en el eje de ordenadas y 10 en el eje de ascisas, ese triángulo, eh, perdón ese rectángulo, 60 por un lado y 10 por otro, que nos va a dar 600, menos el área comprendida por debajo de la función de oferta. Tenemos que quitar el área que no está en rojo en dicho rectángulo. Eso es la integral de la función de oferta, integral definida entre 0 y 10. Por lo tanto, aquí lo ponemos, el excedente de los productores será 600, que es el área del rectángulo, 60 por 10, menos la integral entre 0 y 10 de la función de oferta, diferencial de Q. Bien el excedente de los productores será 600 menos la integral de Q cuadrado partido por 2 es Q cubo sextos, más la integral de 20 partido por 2, que son 10, son 10Q, entre 0 y 10. Si hacemos esos eh, sencillos cálculos tendremos que el excedente de los productores será 333,3 periodo. ¿En que se miden tanto el excedente de los consumidores como de los productores? En unidades monetarias. ¿Vale? Bien, vamos a complicar un poquito más el ejercicio eh, con un precio mínimo. Si se establece un precio mínimo de 88, es decir, que no se puede vender por debajo de ese precio, de P igual a 88, tendremos que eh, calcular igualmente el excedente de los consumidores y de los productores. Pero claro, hay que saber cuántas unidades se van a intercambiar en el mercado. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simplemente sustituyendo ese 88 en la función de demanda que teníamos anteriormente, que era ese 200 menos 14p, me parece. Sí, por lo tanto, eso da 8. Ahora el excedente de los consumidores será más pequeño, puesto que el precio al cual eh, se va a vender va a ser mayor y también por el hecho de que van a, adquirir, van a poder disfrutar de una menor cantidad de unidades, 8 en lugar de 10. Por consiguiente, el excedente de los consumidores es este triangulito. El cálculo es muy sencillo. De nuevo, base por altura partido por 2. Tenemos una base de 8, una altura de 200 menos 88. Todo ello dividido entre 2 nos da 448 unidades monetarias. Respecto al excedente de los productores... Sería esta área de aquí. Vemos que se ha incrementado por el hecho de que ya no venden al precio de 60, sino al precio de 88. Luego se ha incrementado verticalmente en esa parte. Ha perdido un poco por el hecho de que los productores no venden 10 unidades, sino 8. ¿vale? No van a poder vender más unidades de las que los consumidores deseen adquirir. Luego por ahí hay una disminución, pero hay un incremento en el vertical del 60 al 88. Eh, para calcularlo, de nuevo, hacemos por integrales. Eh, sería el rectángulo de 88 y 8, ese rectángulo que tiene en el eje de ordenadas 88, en el eje de abscisas 8, menos la integral entre 0 y 8 de la función de oferta. 88 por 8 son 704 menos esa integral que es la misma que hemos calculado anteriormente, pero ahora solo entre el 0 y el 8. Haciendo ese cálculo nos da que es 538,6 unidades monetarias. Bien, nos queda por un... considerar esta área que hay aquí. Esta área que hay aquí, eh, que era con el 88, ¿verdad? Y el 8. Una vez que hemos calculado el excedente de los consumidores y el excedente de los productores, esta área amarilla, ¿qué representaría? Representaría esa pérdida de eficiencia que tiene el hecho de haber instaurado ese precio mínimo. Eh, es una pérdida de eficiencia porque antes formaba parte, la parte superior del excedente de los consumidores, la parte inferior del excedente de los productores y, sin embargo, ahora se ha perdido, no forma parte ni de uno ni de otro. Es la pérdida irrecuperable de eficiencia de los precios mínimos. También existen los precios máximos, en los aranceles, en los impuestos, en cualquier intervención, prácticamente, que altere el equilibrio del mercado. Eh, dejo en manos de la persona que está viendo este vídeo la resolución del cálculo de esa pérdida irrecuperable de deficiencia. ¿Te animas? Ánimo.